Hola mis familias libertarias estoy muy muy agradecido con ustedes por todos los comentarios por todas las preguntas por esos mensajes tan amorosos que nos están enviando eso nos llena el alma y nos invita a seguir haciendo este tipo de contenido siguiendo con las preguntas que nos están haciendo desde hace varias semanas Lilia Inita nos hace una muy interesante. La pregunta que nos hace es, ¿no se corre el riesgo de que el niño luego no quiera asumir conocimientos más serios? ¿Algo que le pueda ayudar a ganarse la vida? Más allá de un patinaje o de un karate, se va subiendo la dificultad a medida que crece. Es una pregunta muy interesante y esconde un miedo muy profundo que tienen todos los padres de familia, el miedo de que nuestros hijos sean unos fracasados, sí que lleguen a los 34 años y todavía estén viviendo en el sofá de nuestra casa, porque eso implicaría que nosotros también fracasamos como papás y eso es como uno de los dolores más profundos que podría tener un padre y esa podría ser una interpretación y mi reflexión de hoy es, no es ni siquiera el problema a qué se dedique tu hijo, sino que el trabajo que haga sea imponente y deje sin aliento a los demás por su excelencia y que dé lugar a una vida inimitable, heroica, excepcional. Por ejemplo, la mamá de Picasso le decía cuando él era chiquito, si vas a ser soldado, tienes que ser un general, si vas a ser monje, vas a terminar siendo el papa. En lugar de eso, se convirtió en pintor y terminó siendo Picasso. Ese es el cuide del asunto, pero ¿qué significa esto concretamente? Les voy a contar la historia de Sebastián Lemus, el quinto mejor en el mundo en patinaje artístico en el 2015 y en el 2016, campeón Panamericano en el 2021 y cinco veces campeón nacional en la categoría senior. A este muchacho a sus 19 años la Liga le paga 1.700.000 pesos y Coldeportes le paga 1.900.000 pesos mensualmente. Pero como quedó de campeón le van a subir el sueldo a 4 millones. Y cada medalla que gana adicional se la pagan. Además tiene patrocinadores que lo financian. Y por ser deportista de alto rendimiento no tiene que pagar nada en su carrera. A sus 19 años ya tiene un apartamento. Si llegaste a esta parte del video, regálame un like, no seas tacaño. Esto contrasta con los datos del de Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional que plantea que el 56% de los jóvenes de 21-28 años que se graduaron el año pasado de las universidades está desempleado. Y eso que estudiaron carreras serias. Es decir que tú podrías seguir la ruta de la educación tradicional y aún así tener dificultades para poder ganarte la vida. Y les voy a dar otro dato interesante. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Que plantea que hace más o menos cinco años, un poquito más, hubo un congreso en Las Vegas donde IBM presentó un software que resuelve casos judiciales con un 90% de efectividad, mientras que los humanos lo resuelven con un 70% de efectividad. Por esa misma línea hay otro libro que también se los recomiendo, que es 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Este autor plantea que va a existir una nueva clase oprimida, que serán los irrelevantes. Serán personas no solamente que se encarguen de trabajos rutinarios que fácilmente se pueden automatizar. Estamos hablando de abogados, médicos, ingenieros, es decir, muchos de los trabajos que conocemos ahora de carreras serias que incluso están estudiando hoy nuestros jóvenes serán completamente reemplazados por la inteligencia artificial. Las familias podríamos tener dos caminos, una es quejarnos y esperar que otro asuma la responsabilidad frente a la falta de empleo o identificar que cada crisis tiene ganadores y perdedores y que debemos ubicarnos en el lugar de los ganadores y eso se logra si les enseñamos a nuestros hijos que su nivel de trabajo debe reflejar la potencia del respeto por ellos mismos. Eso significa que su nivel de autoestima no les permitirá presentar algo mediocre, porque se verían demasiado mermados. Nuestros hijos deben entender que si quieren liderar un campo en particular, deben convertirse en ejecutores y personas de profundidad. Deben comprometerse a ser personas insólitas en lugar de ser esos seres tímidos que se comportan como los demás. Y viven vidas descuidadas en lugar de vivir vidas magníficas. Esos seres que viven vidas vulgares en lugar de vivir una vida original. Para enfrentar esta realidad que ya está aquí, nuestros hijos tienen que ser maestros de la perfección. Deben ser extraordinariamente detallistas. Deben pensar atentamente en lo que hacen. Deben mantener el más alto nivel de trabajo. Y sudar con el menor de los trazos. Para enfrentar este tipo de realidades nuestros hijos deben ser meticulosos y trabajar casi sin fallos. Y por muy obvio que parezca, tomarse las cosas muy muy en serio. Así que el problema no es que Lucy no estudie cosas serias. Porque incluso en el campo en el que están estudiando cosas serias, están fracasando y posiblemente sean reemplazados por una máquina. Si no son extraordinarios. A Lilianita le agradezco infinitamente esa pregunta tan interesante. Y los invito a que me sigan haciendo preguntas, a que comenten este video, a que compartan, a que lo guarden, ya que me ayudan a que más gente pueda ver este contenido. Y recuerden, el futuro es libertario.